artritis y artrosis. Cristina, hablame ahora que no podés porque te comiste galletita. Bueno, es a propósito. Justo comí una galletita y empezamos el programa. No puede hablar. Así que... Niño Daniel, Niño es, Daniel. las cosas que pasan en casa no se cuentan. Bueno, Pero a él le encanta. para vos que estás del pasa otro pasa lado y no podés ver lo que estoy viendo es que justo Quiso poner la galletita en la boca en el momento de hablar Así que me dijo no y yo le dije sí <risa> Vamos a hablar de artritis y artrosis ¿No? Sí Bien Empecemos así Todos tenemos conocidos, ¿no? Con sí. artritis y artrosis ¿Sí? Sí ¿Cris? Sí, Chris, sí. sí. Bueno. Yo tengo varios Jóvenes Ideanos y grandes Está bueno, si no tenemos... Transportarnos a, a esos seres queridos que, que viven esta, este paradigma de creencia de una forma de percibir para sentirse eh, de una forma que genere un síntoma porque su emoción de, en esta forma de percibir lo hace este eh, sentir esta gran desvalorización. En los dos casos, artritis y artrosis, tiene que ver la desvalorización. Y la desvalorización... Eh, tiene que ver en artrosis vive en el pasado en el presente o sea viviendo, pensando en lo que podría haber hecho eso es, es más lento pero la, la, la artrosis va generando esa, ese síntoma paulatinamente de pensamientos de siempre Pensar en el pasado de lo que hice que me hubiera gustado haber sido de otra manera. ¿Sí? Esa es un, una forma de interpretarlo. Y después la artritis es el activo presente. El activo presente tiene que ver con estar en un conflicto de desvalorización continua, ¿sí? pero en el presente. Por eso se inflaman las articulaciones. ¿En todas sus variedades de la artritis? ¿Eh? ¿En todas sus variedades de artritis? En todas sus variedades. La poliartritis es el más grave, que es en todas las articulaciones, pero todas las articulaciones nos va a dar un síntoma con una información para interpretar cuál es la emoción inconsciente que sigo llevando en la desvalorización. ¿sí? Pero es una forma de percibir. Eh, a ver, ¿por dónde empiezo? Eh, de, de, sí, una, una cosita. Decí. O sea que el, la artritis es respecto de un conflicto pasado. No. La artritis, artritis. Es no, el, activo el activo presente. presente. Y artrosis artrosis en el artrosis pasado? El pasado. es el, pa el presente en el pasado. O Son sea, es pasados en el presente. Pensando en, en el que... pasado. Sí. Actualmente piensan en el pasado. Y la... En lo que me hubiera gustado ser o haber hecho. Oye, en el... ese conflicto pasado. Sí. Y la artrosis es el conflicto es, ac es en no. este momento. No, no, no. Para... no al revés. No, recién me preguntaste al <risa> revés. Para... No, no, Para, vamos a empezar. De claro, vuelta, para no confundir. Me recién me preguntaste por artritis. Sí. ¿Ya? Está bien, no, no, porque yo me confundo. Artritis uno con es eso. el activo presente. Sí. Artritis. Artritis. Y recuerden que todo lo que termine en itis, ¿sí? Tiene que ver con el enojo, el conflicto, de emoción, de enojo, la ira, el rencor, resentir. Todo eso tiene que ver con la artritis. Y voy a inflamar todas las articulaciones que estén generando una para nosotros sería una lectura de dónde sería eh, la lectura del conflicto, ¿no? Si en las manos, tiene que ver con lo que estoy haciendo, ¿sí? En las piernas con el avanzar, las rodillas con el, el, el, el orgullo, el no poder, no querer arrodillarme. ¿Ante quién? Ante una autoridad. ¿tá? hombros en lo que llevo en la vida, lo que me pesa lo que cargo encima lo que siento como carga porque en realidad lo que cargan o sea, ahí me, me empiezo a disparar con los temas sería lo que cargo es que siento que los demás no están eh, ayudándome ¿sí? entonces resiento los hombros si yo resiento los hombros y de alguna forma me cargo solo los hombros porque lo que principalmente que tienen que aprender a percibir es que nadie los carga con esa responsabilidad, pero ellos solo se cargan porque es una forma de ser, de cargarse con extremas responsabilidades para que vivir en un estado que al ego es una patada decirle de víctima, porque es una forma de sentir el amor que sería me tengo que arreglar solo, no hay forma eh, de, de que yo pueda pedir ayuda porque creo que el otro se tendría que dar cuenta de lo que yo necesito o de lo, lo que para mí es obvio el otro no se da cuenta de que lo que estoy cargando ¿sí? y me siento desvalorizado por mi esfuerzo por lo que estoy haciendo ¿sí? sí y por la incapacidad que provoca el síntoma no, porque la incapacidad me la vuelvo a provocar yo porque en el artritis, distinto a la artrosis, tendría que ver con que eh, me siento incapaz de hacer lo que estoy haciendo, ¿sí? Porque estoy siempre pensando en lo que no puedo hacer, no en lo que puedo hacer. ¿Entendieron? Sí. Siempre estoy pensando en lo que no puedo hacer en vez de lo que puedo hacer. Y entonces mi imposibilidad, tanto por, por el estado físico, por lo que sea, siempre estoy... Eh, culpándome, desvalorizándome y siempre pretendiendo que el otro se dé cuenta que necesito ayuda, pero a su vez las personas que tienen artritis son totalmente territoriales y los territoriales son personas que no permiten que invadan su espacio, por eso es la, la incoherencia del ego que hacen que no permiten que que entren en su espacio, quieren hacer todo, pero a su vez están pretendiendo que los ayuden, pero tampoco dejan que los ayude, es así, un ida y vuelta, entonces mejoran, empeoran, mejoran, empeoran, es, es continuo, es un enojo y a veces con mucho resentir, pero a nivel de venganza, o sea... ¿Por eso se convierten en dependientes? ¿Dependientes de qué? De, de todo, de que los lleven, que los traigan, que los pongan, que los saquen. No, yo después. Tengo, conoc tengo una sí. conocida muy querida. ¿artrosis o artritis? Artritis. sí. Bueno, cuando ya es rematoidea, es, eh, es muy extremo. ¿En dónde tiene? ¿Tenés idea? En todo el cuerpo. O sea, poli-artritis. Sí, ha llegado a estar en silla de ruedas, hoy por suerte un sí. poquito recuperada. Por la sí. cual sienten una gran desvalorización por sentirse incapaces pero a su vez provocan la incapacidad a través del resentir de que eh, nadie los ayuda a hacer lo que tienen que hacer, lo que quieren hacer, por lo claro. cual tampoco permiten que nadie los ayude, pero a su vez después tienen que depender. Entonces es una cadena de resentir. En realidad sí, en el caso este puntual, es terriblemente demandante y eh, eh, hay cosas que como tiene mucho carácter, a pesar de que tiene edad para recontrajubilarse, no se jubila y trabaja. Esa persona es una mujer. ¿Sí? Y esa persona es una mujer, es una mujer general. Por eso son territoriales. Mujer general dentro del hogar, que fuera del hogar no tienen vida propia. Solo dentro de su hogar. Donde necesitan soldados para poder dominar. ¿Sí? Este, esas eh, son las personas que tienen artritis. Que están siempre pretendiendo este que el otro sea como yo quiero que sea no están amando ¿sí? es lo que siempre digo lo que es amar ¿no? entonces la artrosis es otra cosa que es una desvalorización con lo externo y, lo, y la artritis es con lo interno es la crítica constante con lo interno por lo que estoy haciendo con respecto a lo externo que sería con mis seres queridos hoy quiero hacer esto yo lo hago, yo lo hago, me cargo solo y a los dos minutos no quieren hacer lo que están haciendo entonces es una contradicción constante porque ellos quieren hacer porque son territoriales eh, quieren acaparar pero después no pueden entonces después se sienten que no los ayudan y cuando no los ayudan vuelven a sentir esta emoción contradictoria de desvalorización porque se sienten que nadie los ayuda y de alguna forma están espantando a que los ayuden, y por otro lado... este sí, Es como un círculo, así... Constantemente de es un círculo, y que se va agravando a medida que pasan los años, porque se hace un eh, una rigidez mental de pensamiento, de abrirse al mundo, a comprender y amar al otro, y empezar a pensar que uno es posible pensar en lo que puede hacer, no en lo que no puede hacer porque están constantemente resintiendo en lo que no pueden hacer, se sienten inútiles, eh, desvalorizados, porque yo antes podía, esto es lo que dicen ellos, yo antes podía, yo, yo ahora ya no sirvo para nada, no puedo hacer esto, y, y, pero quieren hacerlo y no dejan que nadie lo haga y cuando lo hacen están pretendiendo, entonces siempre viven en ese resentido. Por eso digo víctimas... Y víctima para el ego es, un, es feo, uno nadie quiere sentirse víctima, pero están viviendo en un estado de víctima, pretendiendo porque no están amando. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, <risa> eh, sí por eso, por ejemplo, una persona que sufre de artrosis, sí. que tiene su ponte en los hombros, en las manos, en, la, en los pies, y que eh, siempre su muletilla es decir, yo puedo. Sí. Yo puedo. Y en determinado momento yo puedo, sí, puedo esto, las cosas básicas. Y cuando hay que elevar un brazo para levantar algo, ¿me alcanzas eso? Porque no puedo. Bueno. Porque se niegan eh, al, digamos, porque vos podés vencer de pronto la artrosis con... con... Hay algo que es escondido, porque el resentir es, eh, es oculto. Cuando lo piden, ya han agotado todas las posibilidades de dolor el sacrificio, por eso es una gran frustración, porque están frustrados, les pesa lo que están haciendo, entonces no están amando lo que están haciendo y, y no se permiten eh, pedir ayuda, habría que ver y, y autonalizarse. por qué no puedo pedir, qué es lo que escondo tras de no pedir, cuál es la frustración que hace que no pueda pedir ayuda. Sí. Yo he visto la personas que tienen así artritis y artrosis Y sí. me, me llama esto la atención ¿no? Que por ahí tiene que ver con lo que vos estabas diciendo hace un rato eh, Son personalidades muy fuertes Sí, claro sí, por lo menos lo que yo, yo dije generales Porque sí. son generales dentro de su territorio Sí, abogados, abogadas Sí, Misterio. pero dentro de su territorio es su hogar O su... Sí. Matriarca Sí, o su Matri trabajo claro por la cual no dejan hacer nada están controlando todo y de alguna forma no, no siempre están con un juicio interno, recuerden que cada vez que hay una persona que manifiesta un síntoma en el cuerpo que después le decimos nosotros es una enfermedad, tiene que ver con personas prejuiciosas este, por eso el cuerpo manifiesta el juicio que tenemos de no estar unidos creer que estamos desunidos Decime, no, no, eh, nada, yo siempre me pongo en el lugar de la persona que por ahí lo está padeciendo y está escuchando Yo y yo sé lo que vamos a a responder, pero esta persona por ahí se está preguntando ¿Tengo esto? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Bueno, le, lo ideal sería preguntarse ¿Por qué me impongo tantas exigencias, no, tantas tareas? ¿Por qué me las impongo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Controlar que porque muchas veces quieren controlar que no lo haga el otro, bueno pero, pero perdón, es un instinto ¿sí? ah, exacto porque de, de tener toda esa información eh, seguramente no tendría ni artrosis ni artritis bueno pero vamos a suponer que hoy tenés artritis y sería empezar a autoanalizarte, a comprenderte a empezar a trabajar con vos mismo no hacia afuera porque lo que hace este este prejuicio constante es eh, de estar haciendo juicio al resto eh, sin estar unido a pensar que uno puede eh, ver la vida desde otra óptica, digo yo, porque ya que se fue Carmen, <risas> eh, desde, otra, desde otra percepción, no desde la unión. Por eso en todos los síntomas siempre hablamos de, de agudizar la observación, de es que. Eh, lograr la empatía, la unión, de entender por qué el otro actúa como está actuando este, y, y de esa forma nosotros vamos a salir de ese egocentrismo y empezar a comprender, a aceptar eh, el tiempo del otro porque el otro tiene otra información para hacer como es y entonces cuando te estás dando esa posibilidad al otro a, a, a cometer un error el otro está aprendiendo, entonces recién ahí estamos amando a poder eh, asistirlos a los otros para cuando realmente pidan ayuda. Pero si yo siempre estoy queriendo eh, ser reconocido, porque tengo una ausencia de reconocimiento, voy a seguir siempre percibiendo en la vida la falta de reconocimiento que hace que vayas este, eh, viviendo en esa necesidad continua. Ahora, ¿por qué? Eh, pasa por ejemplo cuando vos querés ayudar a una persona supuestamente suponte artrosis en los hombros sí. y que vos decís para vencerla tenés que lentamente ir haciendo movimientos hasta que llegue el dolor eso y lo va, eso y es vas a muscular Claro, eso está bien, no, no, pero todo lo vos, que es kinesiología claro, Porque vos que la... fortaleces la parte muscular Y la parte muscular hace que proteja el hueso sí. Y digamos y, y logra tener un poquito más de movilidad sí. Algunas personas se resisten a eso Dicen, no, no, no, porque no puedo, porque me duele Bueno, aguanta ese poquito de dolor Mañana vas a estar un poquito mejor Volvés a No, no hablo de la, de la sí. de kinesiología, eh sí, pero Hablo de lo doméstico digo, de, por de querer sí. colaborar con alguien que vos querés sí. Este, Trata de vencerlo y vas a lograr otra vez tener tu sí. buen movimiento. Porque, digamos, por esa cuestión de que dicen, alcanzame esto porque no puedo. Sí. Yo ¿Y? lo he vivido muy de cerca, ¿Y? con alguien muy querido. Pasó? Y se resisten a hacerlo. Y, y, y yo intentaba. Está buenísimo que, lo que me decís. ¿Sabes por qué? Intentaba no. que lo hiciéramos juntas. Sí. Y este y, y no lo podía lograr. ¿Sabes yo, por, qué? por qué? Porque qué? nunca te preguntó? No, porque me vos que... le insistías sí. en, en darle soluciones desde el amor porque sí. vos sufrís en ver al otro en ese estado. Entonces vos le decías, mira, si vos haces esto... Me mataba quizá... el que me dijera, no puedo. Bueno, exactamente, pero no puedo. Eh, en realidad ella eh, buscaba esa atención. Principalmente lo que quería era la atención. La atención es el reconocimiento. Entonces busca el mismo. El, el, el, y de esa forma repara. Es como cuando los niños tienen fiebre y entonces la madre se queda en la casa, la fiebre no va al colegio, lo mima, la señora de hecho y todo, y se le pasa el enojo, que sería el, la fiebre. ¿sí? Eh, mm, está reparando. Es dato el tema de la fiebre. Bueno, está mm. reparando. ¿sí? Entonces, cuando si vos estás reparando en ese, en ese punto, estaría reparando. Pero nadie te preguntó. O sea, nosotros. Creemos que podemos ayudar al otro y nunca podemos ayudar a nadie. Eh, solo tenemos que esperar el tiempo de evolución. Lo único que puedo decirte es, mira yo tengo algún tipo de otra información. El día que quieras escucharlo, vení y yo te la cuento. Pero si vos no venís, yo no voy a ir a tu casa a contártela. Porque es imposible que yo te toque timbre y te quiera transmitir algo que vos no me dijiste. Vení. ¿Está? Y si me decís vení es porque no puedes caminar. Porque si no, tampoco. Te digo vení vos porque quiere decir que me estás demostrando un interés, no es un compromiso. Entonces nosotros tenemos que buscar este, la forma de agudizar la observación del otro y acompañar el sentir eh, y deseándole y mostrándole otra forma de percibir, pero no podemos hacer nada, solamente mostrar un camino a través de nuestra percepción, que le llame la atención tu percepción para poder eh, ser escuchados. Porque si no, el ego es el que quiere eh, cuidar, sanar a los otros y, y, y tratar de, de transmitirles algo a través de nuestra necesidad, no de la necesidad de ellos. Porque lo que quieren es sí el cariño, pero no están recibiendo esa información. Por eso no lo podías ayudar. Sí, clarísimo. Bueno, entonces, es un conflicto de desvalorización continua en los dos eh, en los dos ámbitos, uno de no, no vivir el presente sino del pasado y otro con el presente continuo, cada tarea, cada actividad la estoy haciendo prejuiciosamente como una carga emocional porque yo me cargo en el artritis, me cargo de estas responsabilidades que en realidad no las quiero hacer pero tampoco quiero que lo haga nadie, no entonces es una contradicción del ego y constante. Y muchas veces, dentro del círculo del amor de, de, del clan, con actitudes de rencor y de venganza, por la cual después sienten culpa y se desvalorizan más por haber sentido lo que sintieron. Entonces, más generan esta, Eso lo agu esta articulación. Le agudiza, agudiza, le agudiza más la, la, enfermedad. la enfermedad. Lo que decimos yo, dije enfermedad, pero es el síntoma. El síntoma. Me rechazo. Sí. Perdón, Sorry. fui yo, No, no está bien. Este, bueno, cerramos ahí. Si quieren preguntarme algo más, preguntan. Y sí, es un tema para La quedar. verdad que estuvo. Eh, bueno, yo no lo entendí. En un primer momento me, me costó eh, la diferenciación entre la, la artritis, artritis y, y artros. la artrosis. Está al final, ahora, cuando vos hiciste el cierre, eh, me pareció súper eh, claro. Si bien las dos son deformantes, no. No, la artritis. artritis tampoco puede ser deformante. Puede ser que sea artritis rematoidea, claro, la pero no quiere es deformante. Ser, pero puede ser que no sea deformante, que ¿Se sea inflama? muy eh, claro, que sea una inflamación, una inflamación y una un desgaste de las claro, articulaciones. La, artros la artrosis sí. sí es deformante. Sí. ¿No? No. Pero igual a mí, me a mí no me gusta en una... entrar en medicina. La, no, no, científica, no, no, pero te pregunto por... Sí. Bueno. reumatoidea. sí Artrosis deformante, me decís. Pero igualmente... Son dos especies... Lo que sea tiene que ver con una agudización muy fuerte de una emoción. Para llegar a la deformación tiene que haber una... Un muy fuerte... Eh, eh, emoción de este sentir ¿tá? por eso provoca tanto el síntoma porque hay unos que tienen un poco de artritis ¿viste? y la van llevando y otros que tienen y sufren siempre y se va agudizando cada vez más con la edad porque no cambian la forma de percibir y siguen resistiéndose a abrirse al amor nos despedimos, nos despedimos. vamos a un corte gracias por estar ahí Emocional. Aprendí a conocerte. Escucha a Daniel Molina en ADN Emocional. Columnistas Delia Fortunato y Cristina Malegni. Martes de 16 a 18 en Radio Mix Magazine One Line.